¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy os enseñaré a conseguir a Manaphy. Para ello deberemos de irnos al arrecife de Miriadis y en el arrecife de Atardecer meternos. Una vez estemos en el arrecife de Atardecer buscaremos dos Cristaflores. Nada más empezar habrá una, quedaremos con el Orbe está, y ahora la siguiente que no estará, no muy lejana, más bien cerca. Ahí está, voy a marcar un triple. Muy pasado. Vale, ahora sí le he dado. Esto hará que se desbloquee una ruta alternativa. Normalmente vamos por la izquierda de los dos Wailords pero esta vez nos echará por la derecha y ahí encontraremos a Manaki. Se sumir el Wailor derecho y aparecerá. Es más, se puede ver ya por ahí al final a Manaki. Esto es foto de una estrella, por pues si la queréis echar ya. Muy bien, vamos a acercarnos. Si le lanzamos una blanzana será foto de dos estrellas mientras le damos. A ver. está, de dos estrellas, Orbe es foto de tres estrellas, y Orbe y Música es foto de cuatro estrellas, vale, ahí, Uf, es que me ha alejado bastante, pero vamos, que lo podéis repetir muchas veces, le dais Música y cuando salte es foto de cuatro estrellas, no sé si lo quiera dar ¡Ah! No ¿Saltas? Pues saltas porque está un... un cal ahí en medio Vale, vamos a ver si le he hecho la foto de cuatro estrellas Vale, sí, foto de cuatro estrellas eh, eh, eh. Foto de una estrella Normal, tranquilísimo Comiendo chetos, pandilla la de dos estrellas, le lanzáis una lanzana, ¿verdad? foto de tres estrellas, con el orbe y foto de cuatro estrellas, A ver. ojo pues no, no le he hecho la de tres, pero vamos que la de tres ahora os la enseño, aquí tengo las fotos de una estrella de Manafi, dos estrellas de Manafi, tres estrellas y cuatro estrellas chicos. Hacer lo que os he dicho y no habrá problemas para conseguir todas y cada una de las fotos de todas las calificaciones de Manafi. Así que me gustaría dejarseis un like, que os suscribáis para más vídeos de lo que sea. Si me queréis apoyar, aquí estoy, apoyadme. Es gratis. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon Snap. Adiós chicos, tenga suerte con Manafi.